Hola amigos de YouTube, hoy día les traemos lo que es la nueva actualización de iOS 11. Entonces vamos con la intro y comencemos con el video. Entonces, como para comenzar el video, eh, hoy día les traemos lo que es el iPad Mini 2. Eh, le vamos a hacer lo que es la actualización del sistema. Vamos a comenzar con la siguiente cámara para que ustedes vean cómo actualizarlo para que no dañen su dispositivo. Nos vamos en nuestro iPad. Vamos a configuraciones. Revisaremos que tengamos la actualización de iOS. 11. Descargar e instalar. Aceptar. El dispositivo va a empezar a descargar la actualización. así que volveremos dentro de unos minutos muy bien, una vez que ya hemos eh, descargado el iOS en la computadora, procedemos a conectar el dispositivo aprovechando esto, eh, las nuevas actualizaciones de, de iOS 11 trae muchas mejoras entonces trae lo que es el nuevo panel de control Las notificaciones ya las traen en la, la, en la área de bloqueo Trae para grabar la pantalla Muy muy bueno ya que podríamos hacer gameplays Desde nuestros dispositivos Todo esto lo iré mostrando en el transcurso del vídeo Y ya estamos viendo eh, que ya mismo acaba de actualizar el dispositivo. <coughs> Una vez ya hecho nuestro dispositivo, la actualización, ponemos el código. Actualización completa Ponemos estos datos y un punto que no me, me no me gustó es que para activar el iPhone o el iPad necesitamos de hacer un Mac o otro dispositivo para el código de autenticación y si tenemos un iPad y tenemos conjuntamente un iPhone necesitamos poner la clave del iPhone en el iPad para que se active Entonces sigamos, aquí podemos ver lo que es el acced al, al Doc desde cualquier parte podemos ver entonces podemos continuar y eh, pasar de app recién a otra una app reciente a otra o sea estamos de una app a otra podemos pasarla continuamente vamos a empezar para ver el iMac como podemos ver esta barrita de acá ya originalmente es, la hemos venido viendo desde los Macbook Macbook Pro y Macbook Air en las iMac sistema operativo de iMac vamos a probar vamos a ver el nuevo sistema Aquí estaremos lo que es, no sé si, ahí enfocamos, Bluetooth, Wi-Fi, iPods, el no molestar, la música, de brillo, subida y bajada de brillo, volumen. Tiene lo que es el 3D Touch. Para subir y bajar el brillo, para dormir de noche. Vamos a ver qué más carga la nueva aplicación de Siri. Hoy es Siri. Aquí tenemos las cuentas, las contraseñas y los usuarios del Netlife. Vamos a ver qué más. Carga. Vamos a ver qué tal está la cámara si trae lo mismo cámara rápida foto cuadrada bajar subir esta es la pantalla que les comentaba eh, de bloqueo en donde aquí podrán leer que dice sin notificaciones es eh, la pantalla en donde la tenemos las notificaciones al deslizar a la izquierda tendremos eh, casi lo mismo que en el dios 10 Acá está el acceso a la cámara Tenemos todo esto Vamos a abrir la música A ver qué tal se ve El reproductor de música Ah, ya las tendremos aquí Aquí está para cambiar El dock deslizando de abajo hacia arriba podemos obtener el dock las aplicaciones tendremos más cosas olvidarla cerrando por arriba irán cerrando las aplicaciones deslizar para abajo tendremos esto lo esencial de esto va a ser el app store que cambia eh, casi todo, casi todo cambia vamos a verlo ahorita entonces pueden ver y todo está cambiando entonces dar un clic para que se abra con 3D Touch tenemos un poco de reseña y la imagen para descargar o comprar igual en la parte de actualizaciones para y un consejo para que le dure más la batería en esta nueva actualización y actualizar todas las aplicaciones esa sería la actualización de iOS 11 con un agradable sistema operativo nuevo no lo vamos a bloquear Aquí se nos irán a, quedan, a quedar abriendo las aplicaciones que vamos a ir abriendo. Con, abriendo con mucha frecuencia. Vamos a ver cómo se ve el calendario. Se ve algo igual. Aquí podemos ver lo que son los álbumes de foto. Eh, casi igual a los anteriores álbumes y desplegaremos el menú y podremos irle cambiando vamos a ir cerrando todo entonces amigos eso es lo que trae el iOS 11 entre otras mejoras más como Siri es un poco ya mejorada con un nuevo eh, sistema de, para ayudar. Traemos varios mejores en el dock que los traemos mostrando en el nuevo video que estamos realizando de iOS 11 en nuestros dispositivos iPhone. Es un pequeño video de, para que vean cómo instalar iOS 11 en su dispositivo sin, sin que se dañe el, el dispositivo. Eso ha sido todo y eh, muchas gracias.